¡Senén! ¡Senén! ¿Te fete algo? No la cabecita, eh? ¿Has dicho que no? Pero es sincero, ¿eh? Que dice nota. un mote de moro, Cuatro cafés café, seriano para para Serían el caminador porque si no Hola. Sí. hoy tocamos en... oporto con web y timers <coughs> y respecto a mi vuelo hay una novedad que es que hoy volamos con Lufthansa en lugar de con Rayonero. Entonces vamos a ver, haremos una comparativa de las dos aerolíneas a ver si realmente compensa no ir con rayonero y tres. ¡Ah! Sí, cabrón. Hola. <risa> bueno, pues ya estamos en el puerto. Eh, sí, misión cumplida. <risa> no, no. mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira esto tiene más capas que la corteza terrestre, chaval. Tiene huevo, ¡Fua! Y ni no historia. De puta madre, chaval. <risa> también se ha hecho una franceseña. ¿Está buena? Que, tiene, que parece que sea una práctica no sexual, bien. pero no, es más común. ¿Le das da cinco estrellitas del tripas Sí, sí, sí, chaval. Yo también lo nombro un seis. A mí le pongo un seis. ¡Que Me te parece... calles! Hola, boy. Hola, Serena. Sí, ¿Qué quieres? ¿Quieres eso? Sí. ¿Seguro? ¡Yo, yo, que te cagas. ¿Tú? Te gusta, me gusta lo que veo. Pues mira, aquí tienes el puente de Brooklyn, justo al lado de la ¿Qué ¿Qué Terry Aquí tenemos a blanca, blanca, Y hemos encontrado a Manel, ha vuelto. Hola, amigo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿de dónde vienes? de Frankfurt, ah, ¿y ¿qué? ¿Tienen allí las salchichas? Sí, he comido muchas tapitas. ¿Tengo las salchicha? ¡La policía. No, bueno, me han dado sándwiches en, en el aeropuerto, no, en el, en el avión. ¿En el avión? Y me han dado un como de naranja y un café. ¿De, de naranja? Sí, pero eso es naranja. ¿O naranja? De naranja, de naranja. Y tenemos los de vikingos. <risa> ¿Qué? Ahí los ves, vos los veden, vos los batallas vikingos. ¿De vikingos? Es voz de vikingos. Mané, ¿qué? ¿Es divertido? Ah. ¡Genial! Ah. <risa> mm. ¡Hola Mané! ¡Mané! ¡Hola! ¿De dónde vienes? ¿Con quién Mané? ¡Aguarda, guarda, guarda! Bacalao rebosado. ¿Bacalao rebosado? Con espinas y todo. Bueno, aeropuerto de Oporto, dos y media de la mañana. Mola mucho los aeropuertos vacíos, tío. Está todo cerrado, no hay ni jale. Pasado el, el control de seguridad más, más rápido de la historia. Aunque la verdad es que el tipo que había estaba un poco de mal humor, normal, porque ya ves tú que quiere estar a las 2 de la mañana haciendo controles en el aeropuerto. Han conseguido encontrar un enchufe en el que cargar el teléfono, muy importante. Y hoy yo nos baños por si queréis ir. ¡Ay, hijo de puta! ¡Aquí está, coño! Sí sí, sí, sí, sí, sí, pero hasta el fondo. O sea, Se ven a dormir, ve Sí. Y ese culete... Uh... ¡Uy! Mira, mira, mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ¡Eh! locos! ¿Qué haces? ¿Que les diga algo? Hola, followers, <risa> qué les ¡Hola, <pata. risa>